Tu hijo cambiará el mundo, tu hijo puede emprender desde ya. La escuela tradicional no habla de sueños, la escuela tradicional da sueños. De hecho en la escuela no existe ni un solo maestro que le enseñe a tu hijo a hacer negocios, le prohíben hacer negocios. Les dijimos a nuestros chicos durante 11 años del colegio y 5 años de la universidad que estaba prohibido vender y cuando salen de la universidad esperamos que sean los grandes emprendedores Así como, por eso creamos Libertarios, una empresa que le enseña a 1.600 estudiantes en 8 países a emprender. Somos maestros que enseñamos desde el resultado. Nos hemos ganado cuatro premios de emprendimiento, entre ellos Emprendiendo Juntos con Jürgen Klarik. Regálale educación relevante a tu hijo y dale herramientas para que se enfrente a la vida real. Su hijo aprenderá tres cosas: a estructurar sus sueños y convertirlos en ideas de negocio, a que esas ideas de negocio no sean solo ideas y las convierta en realidad, y tres, a vincularse con niños que también están emprendiendo igual que él. Y recuerda: el futuro es libertario.